hola qué tal queridos amigos un cordial saludo los invito para que nos dispongamos para este ejercicio de lección divina vamos a orar con la palabra de dios bienvenidos a todos los amigos que se conectan a esta hora gracias por conectarse gracias por compartir también el enlace nos disponemos para este momento darle gracias a dios ponernos en la presencia del señor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 Bueno, mis queridos hermanos, este día, hoy hemos celebrado la fiesta de San Lorenzo, patrono de todos los diáconos, y nos disponemos para celebrar este fin de semana con un festivo, la fiesta de la Asunción de la Virgen María. Vamos a meditar los textos de la palabra de este fin de semana. <coughs> Quiero invitarlos para que nos dispongamos con Biblia en mano para orar para hacer nuestra lección, esta escalera espiritual. La lección espiritual es todo un camino de ir avanzando paso a paso, escuchando la palabra, meditando en la palabra. Vamos a hacer nuestro primer paso, que es la lectura. Respondemos en este paso a la pregunta, ¿qué dice el texto? Y vamos a escuchar, los invito para que tengan su Biblia ahí en mano, pero que escuchemos, abramos nuestros oídos para escuchar la voz de Dios. Es del Evangelio según San Lucas. Dirigiéndose a sus discípulos les dijo Jesús, yo vine a encender fuego en el mundo y cómo deseo que ya estuviera ardiendo, pero tengo que recibir un bautismo y cómo sufro esperando que llegue ese momento. ¿Piensan que vine a traer tranquilidad al mundo? Les aseguro que no. Yo vine a traer divisiones. De ahora en adelante, si hay cinco en una familia, se pondrán tres de una parte y dos de la otra. Están, estarán divididos el padre contra el hijo, el hijo contra el padre. La madre contra la hija, la hija contra la madre. La suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Bueno, mis queridos hermanos, entonces ahora sí... El texto bíblico corresponde a San Lucas capítulo 12 versículos 49 al 53 Lo invito para que coja su Biblia, abra San Lucas capítulo 12 versículos 49 al 53 Yo tengo en mis manos el leccionario que es el libro de la misa La lección dominical, el ciclo que estamos leyendo en la, la palabra todos los domingos Usted va a coger su Biblia, San Lucas capítulo 12 versículos 49 al 53 Son pocos versos pero con una profundidad muy grande, así que cada uno con Biblia en mano va a hacer una lectura del texto. A ver, cada uno acérquese al texto. Bueno, mis queridos hermanos, entonces vamos a hacer una, una tercera lectura. Ya este es el tercer momento de leer la palabra. Recuerden que estamos respondiendo la pregunta: ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? Dirigiéndose a Jesús, a sus discípulos ¿A quién les va a hablar? A los discípulos Yo vine a encender fuego en el mundo Y cuánto deseo que ya estuviera ardando El anhelo el Señor es que el fuego arda ya Pero tengo que recibir un bautismo ¿Y cuánto sufro esperando que llegue ese momento? Antes de que arda el fuego tengo que subir un bautismo ¿Piensan que vine a traer tranquilidad? Pues les aseguro que no, no vine a traer, Yo vine a traer división de ahora en adelante, si hay cinco en una familia, se pondrán tres de, tres de una parte y dos de la otra. Estarán divididos el padre contra el hijo, el hijo contra el padre, la madre contra la hija, la hija contra la madre, la suera contra la nuera y la nuera contra la suera. No es común escuchar a Jesús en esta tónica. Normalmente nosotros lo escuchamos pues en la predicación del amor, del perdón, de la tranquilidad, de la paz. Y pues hoy lo vemos en este plan. Dice, yo no vine a traer. Yo vine a traer divisiones, no vine a traer tranquilidad. Hay que entender el término división, ¿a qué está haciendo referencia, mis queridos hermanos? ¿A qué hace Y que entendemos también por tranquilidad, cuando se nos habla de tranquilidad. Vamos a, a ir a los otros lugares de la palabra, la primera lectura, la segunda lectura, la primera lectura de Jeremías capítulo 38, que el profeta se hace también una reflexión bien interesante. Pongamos cuidado. Capítulo 38, versículos 4 a 6 y luego del 8 al 10. Cuando Jeremías anunció la caída eminente de Jerusalén, los notables le dijeron, hay que matar a ese hombre, pues con semejantes discursos está desmoralizando las tropas que quedan en la ciudad y a la población. Él no busca el bien, sino el mal del pueblo. Entonces el rey dijo, está bien, hagan con él lo que quieran. El rey no puede... No puede nada frente a ustedes Ellos se apoderaron de Jeremías Y lo echaron en la cisterna al príncipe En el patio de la guardia Bajándolo con sogas como, como en la cisterna no había aguas sino fango Jeremías se hundió en él Entonces el etíope David Fue y le dijo al rey Majestad, lo que esos hombres han hecho con el profeta Jeremías Es un crimen Lo echaron en una cisterna donde va a morir de hambre Y es que ya no hay alimentos en la ciudad Entonces el rey ordenó a David que se llevara a 30 hombres y sacara al profeta Jeremías de la cisterna antes que muriera. Bueno, mis queridos hermanos, me trajiste al mundo para pelear con él, dice el profeta Jeremías. Y, y tal vez, en esa misma línea, mire lo que está viendo el profeta. El profeta le está anunciando al pueblo que viene una tragedia inminente, pero ellos, ¿qué hicieron? En vez de convertirse con un profeta, y lo callaron. Piensa que callando al profeta lo inminente ya no se va a dar. Y bueno, afortunadamente alguien se conduela de él. Y por eso la pregunta que se hace, Jeremías, ¿me trajiste al mundo para pelear contra él? Segunda lectura, carta a los hebreos capítulo 2. Hermanos, teniendo a nuestro alrededor una muchedumbre tan grande de creyentes que han dado testimonio de su fe, despojémonos como ellos de todo peso inútil y del estorbo del pecado. Aguantando con valor los sufrimientos, emprendamos la carrera que tenemos por delante con la mira puesta en Jesús, que guía nuestra fe y que un día la coronará. Él, renunciando al gozo inmediato, soportó sin miedo la humillación de la cruz. Y ahora está sentado como rey a la derecha de Dios. Piensen con qué valor soportó él tanta contradicción de parte de los pecadores. Y tampoco ustedes se rendirán ni pelearán el ánimo. En su lucha contra el pecado... Todavía no han tenido que resistir hasta derramar la sangre. Palabra de Dios. Bueno, estos textos, queridos hermanos, nos están colocando frente a una realidad compleja. Seguir a Jesús, dar testimonio al Señor, implica ponernos contra el mundo. El mundo nos quiere callar. Y muchas veces intentará meternos allá entre ese hueco, como hicieron con el profeta. ¿Cuántas veces no nos han intentado callar? Muchas. Nos amenazan, nos manipulan Nos dan golpes, usan la violencia Muchas veces han intentado Callarnos Y nos mandan por allá de hueco Pero El profeta sale de allá Pero el creyente en, en, lo, en lo que le dice El autor de la carta a los hebreos El creyente tendrá fuerza Para luchar con valor Y nosotros Nosotros Escuchando esta palabra, escuchamos esa invitación a salir. Esta es la palabra que se nos ha regalado. Esta es la palabra del profeta Jeremías, de la carta de los hebreos capítulo 12 y de San Lucas capítulo 12, 49-53. La palabra donde se nos anuncia lo que tiene que vivir el Señor. Vamos a la segunda parte de este texto, la pregunta ¿Qué me dice Dios a mí? Y bueno, lo invito para que en este momento piense. ¿Qué le dice Dios a usted con esta palabra? El fuego que, que trae el Señor. La división que trae el Señor. Les decía hace un momento. No es fácil escuchar esta palabra. Porque normalmente escuchamos del Señor la unidad, el perdón, la misericordia. Pero hoy Jesús nos dice. Vine a traer fuego y quiero que ya esté ardiendo. Y vine a traer división. Ese fuego del amor de Dios. Esa ese sacrificio nuestro Señor solo es posible ese sacrificio en la medida en que estemos pegados de Dios solo en esa medida, mis queridos hermanos tendremos la fuerza la gracia para vencernos esto que hoy nos ha dicho la palabra, vencernos dominarnos a sí mismos ¿qué me dice Dios en esta palabra? Señor escucho tu palabra esta invitación a seguirte, a servirte Escucho de tu palabra, Señor, esta, esta práctica absurda. Vamos al tercer paso, que es la oración. ¿Qué le digo yo a Dios? ¿Qué le digo yo a Dios? A partir de esta palabra que hoy se me regala Señor yo quiero pedirte perdón en este momento Por las muchas veces en que me ha faltado ser más generoso Por las muchas veces en que como que me arrullo con el pecado Quiero pedirte perdón porque esta división que tú quieres que ya se dé el mal aparte, el bien aparte, esta división muchas veces todavía yo, yo la tengo. Señor, sé que no es fácil comprender el servicio, el perdón, la misericordia. En tus manos, Señor, me pongo. Te pido que me des fortaleza. Te pido, Señor, que me ayudes para que yo pueda. Hacer Hacer la parte que queda Señor Dame la gracia y la voluntad Para construir Tantas cosas buenas Construir En este pueblo Construir en nuestra vecindad Vamos al cuarto paso, que es la contemplación. Y aquí en este paso, yo quiero invitarlos para que meditemos el Salmo. El Salmo que se nos propone es el Salmo 40, un Salmo lindísimo, mis queridos hermanos. Yo esperaba con ansia al Señor Él se inclinó y escuchó mi grito Él me levantó de la fosa fatal De la charca fangosa Él afianzó mis pies sobre la roca Y aseguró mis pasos Me puso en la boca un cántico nuevo Un himno a nuestro Dios Muchos al verlo quedaron sobrecogidos Y confiaron en el Señor Dichoso el hombre que ha puesto Su confianza en el Señor Yo soy un pobre y desdichado Pero el Señor cuida de mí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 este mensaje de Dios ¿Cómo vivenciamos esta palabra mis queridos hermanos? Nada más con, con un solo ejercicio, la decisión que tengo que tomar. Usted y yo sabemos dónde está nuestro pecado. Usted y yo sabemos dónde está lo débil. Y nos duele, nos duele, queridos hermanos, tomar decisiones, ciertas situaciones. Señor Jesús, en tus manos nos ponemos. Quiero pedirte las fuerzas.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 Amén. Bueno, mis queridos hermanos, qué alegría haber compartido con todos ustedes este espacio de lección divina. Recuerde que estamos preparando la liturgia del próximo domingo. Los textos de la Palabra, el Evangelio, hemos meditado la primera lectura, la segunda lectura, el Salmo. Preparándonos, disponiéndonos ya para nuestra liturgia de este domingo que viene. Que el Señor todo me los proteja, me los libre de todo mal y peligro. Un abrazo para todos, queridos hermanos.